Una insalubre situación están viviendo vecinos de la comuna de Teno, con aguas servidas que emergen desde una fosa ya saturada por las fecas de las viviendas de la villa Los Almendros de la localidad de Morsa. Para encontrar una solución es que la senadora por el Maule, Jimena Rincón, junto a la consejera regional, Cristina Bravo, y el concejal Paulo Donoso, sostuvieron una reunión con el intendente regional, Juan Eduardo Prieto, Encuentro en el que también participaron los vecinos afectados. Ya, las SFK se recuerden por los baños, hay olores que de verdad son. Yo vivo a tres metros de la fosa. Soy uno de los. Eh, la dirigente acá puede corroborarlo, que soy yo creo que uno de los más afectados por esta, esta, esta situación. Esa es la demanda que queremos hoy día exponerles nosotros y pedirle, señor intendente, por favor, necesitamos los recursos para un alcantarillado. Hicimos una muy buena reunión con el Intendente Prieto, eh, más el concejal Pablo Donoso y la alcaldesa de Teno, para abordar eh, el drama que están viviendo los vecinos y vecinas en Morsa, producto de la falta de alcantarillado, que les permite tener una situación desde el punto de vista sanitario eh, resuelta. La alcaldesa se comprometió a impulsar eh, con más fuerza las medidas que ya se habían acordado y el Intendente a empujar eh, la posibilidad de gestionar el camión eh, para que limpie las fosas y además eh, pasar eh, junto con la al, eh, consejera regional Cristina Bravo la solicitud al Consejo de un, una compra de un camión para eh, que pueda hacer esto, que no solamente en Morsa, sino que en distintos sectores de la Comuna que viven este drama y obviamente apurar eh, la evaluación y término del diseño del programa del proyecto perdón de alcantarillado para ese sector la reunión que sostuvimos junto a nuestra senadora Jimena Rincón hemos podido lograr grandes acuerdos que vamos a poder eh, en el corto tiempo superar esta problemática de los vecinos y desde el consejo regional el compromiso es ap apoyar la iniciativa del intendente de comprar más camiones limpias limpiafosas para que beneficien no solamente a la localidad de Lo Almendro, sino que también el Quelmen y otros sectores que se ven afectados por esta problemática en la comuna de Teno. Lo que hace esta reunión de trabajo del día viernes, donde estaba también la presidenta Nacional la Ana Luisa del sector Lo Almendro, junto a Francisco, junto a la Cora, la senadora y la alcaldesa, es señalar que van a trabajar en conjunto tanto la municipalidad con la Intendencia para que cuando termine el proyecto... Este proyecto entré sin observaciones inmediatas, así que mucha esperanza frente al nuevo proyecto que viene y esperamos que esto tenga pronta solución.